Buenos días a, a todas las personas que se han conectado para participar con nosotros en este segundo seminario dentro del grupo de personas con grandes necesidades de apoyo. Hoy, como saben por el mismo título, se va a centrar en reducción de restricciones. Perdón por el ruido ambiente que los perritos acaban de decidir salir a la calle. Quería en primer lugar agradecer la participación de los compañeros de Bill. Eh, bienvenidos, soy y Roy, cuando, cuando tengamos la oportunidad de saludaros. Para nosotros es un lujo contar con ellos en este proyecto. Eh, Amalia después nos va a contar en qué va a consistir el despliegue y sobre todo quería compartir con ustedes algo que parece que nos está acompañando en este despliegue, ¿no? las dificultades que conlleva la situación en la que estamos. Hace nada, a finales de noviembre, principios de diciembre, varios de los que estamos aquí Teníamos la ilusión de poder compartir con los compañeros de Bill eh, ese momento de firma del convenio de colaboración, que lo que pretendía en ese momento es eh, aglutinar todo el trabajo que ya se venía desarrollando, porque no es nuevo, nos está empezando ahora todo lo que tiene que ver con el trabajo. En conjunto, ¿no? En cualquier caso, bueno, tuvimos la oportunidad de firmar el convenio online, con lo cual eh, ya lo hemos materializado, ya está en papel y lo único que estamos dando es formalidad a algo así. ¿no? Eh, este, este ciclo de seminarios que empezamos el, el año con el segundo, dentro de Todos Somos Todos, eh, quiere reflejar la importancia que tiene eh, este tema para nosotros, para la gente plena. No se incluye este tema de una forma casual dentro de las formaciones dedicadas a las personas con grandes necesidades de apoyo, sino es una, más bien es una declaración de, de intenciones. El Plena Inclusión quiere poner en primera plana las múltiples dificultades con las que se encuentran las personas con grandes necesidades de apoyo. Y queríamos abrir especialmente el año con este contenido para poner el acento en el compromiso que se tiene sobre este colectivo y, obviamente, sobre sus familias. ¿no? Quiero agradecer a Laura su compromiso con, y la generosidad, sobre todo, por todo el trabajo que está desarrollando en favor de, la, de mejorar las prácticas hacia las personas con mayores necesidades de apoyo. Agradecer también a la red de Todos Somos Todas como impulsora de, para poner en, de relevancia todos estos temas que además son temas que nos preocupan mucho, nos preocupan a todos los niveles. Yo represento al colectivo de familias, pero somos un grupo amplio de, de familias, eh, profesionales, voluntarios, que estamos muy preocupados por todo lo que recoge eh, esta definición de, de restricciones. ¿no? Al final, eh, para nosotros, cuando lo publicamos, y vamos a contar con, con Luis Carreras, que bueno ya se había, eh, como anfitrión, había participado en otro seminario y, y él tenía muchísima ilusión por estar hoy con nosotros, pero bueno, ha sido imposible porque al final eh, los temas de salud prevalecen sobre todo lo demás. Pero quiero aprovechar este momento para mandarle el, el saludo y el reconocimiento por haber querido participar con nosotros eh, en este momento. ¿no? Eh, por lo que veo, están conectadas unas 270 personas. De verdad, eh, a nivel personal quiero agradecer el interés que, que se siente por un, por un tema tan importante. ¿no? Eh, al no estar con nosotros, Luis... Pues, eh, como siempre, Antonio, Antonio Enojosa, el compañero de la Confederación, da un paso atrás porque es un valiente y va a ser el que desarrolle las labores de, de presentador y anfitrión. O sea que, buenos días, Antonio, muchísimas gracias. Por mi parte, poco más quería deciros. Estuve, tuve el, el placer de poder leer algo de, de la introducción y de las palabras que que Laura ha incorporado ¿no? al, al manual que hoy se va, eh, se va a presentar y hay cosas que me quedan muy marcadas eh, a nivel personal, eh, respetemos los derechos, seamos empáticos y sobre todo participemos todos en esto tan importante que es eh, defender los derechos y la calidad de vida de las personas con grandes necesidades de apoyo. El tema de reducción de restricciones a mí me llega muy profundamente, porque muchas veces en mi vida personal he pensado en ello, pero creo que de verdad que es algo en lo que todos tenemos que tener un proceso de reflexión profundo Sin más, saludaros otra vez y nada, que tengamos una buena jornada. Antonio, cuando quieres. Muchas gracias Carmen y bienvenidas a todas las personas que estéis hoy conectadas de todas las partes de España e incluso fuera de España. Hoy volvemos a hablar de un tema que nos preocupa, en el que estamos poniendo mucha energía, que de, queremos que cada vez más organizaciones de plena inclusión se cuestionen sus prácticas y puedan mejorarlas. Sabemos que para que esto pase, se necesita aprendizaje y acompañamiento. Por eso hoy, Hemos preparado un seminario que va a compartir muchas cosas útiles e interesantes. Desde el equipo técnico de Plena Inclusión y en colaboración con la red de Todos Somos Todas, se ha diseñado un proyecto para que este año 2022, que va a abordar este tema, nuestra compañera San Román os lo va a contar a continuación. Adelante, Amalia. Gracias Antonio. Bueno muchas gracias Carmen. Eh, nada me sumo a la bienvenida a toda la gente que nos está escuchando y bueno pues con mucha ilusión en este seminario y un poco nerviosos porque todavía no se han podido incorporar Edwin y Roy y estamos teniendo algunas dificultades técnicas. Ya sabéis que cuando hay interpretación pues las cosas son un poco más complejas. Entonces esperamos esperemos que de aquí al momento de su intervención esté todo solucionado. Como decía Carmen, la mayoría de la gente, nos imaginamos que la mayoría de la gente que estáis hoy aquí en este seminario, pues sois gente comprometida con las personas con más necesidades de apoyo, comprometidos comprometidas con mejorar las prácticas que, pues que desarrolláis en vuestras organizaciones y seguramente también preocupados por eh, qué hacemos con el tema de reducir las prácticas restrictivas ¿no? y cómo, cómo hacemos esto. Eh, el seminario de hoy está planteado como un espacio de aprendizaje y nuestra compañera Laura eh, va a poner sobre la mesa las partes más interesantes del manual que publicamos hoy en, en colaboración con ella y cedido por nuestros compañeros de Bill. Y después eh, nos gustaría mucho que tras la intervención de Roy y Edwin haya un momento de preguntas en las que toda la gente que estáis hoy aquí podáis preguntar. Eh, volcar vuestras dudas y aprovechar que están estas tres personas muy conocedoras de lo que vamos a tratar y podáis preguntar lo que os parezca interesante nosotros bueno sabéis como decía carmen y como ha dicho antonio desde plena inclusión eh, tenemos especial interés en promover todos los temas que, que atañen a las personas con grandes necesidades de apoyo este es uno especialmente sensible que nos preocupa, siempre digo que nos ocupa también y del que no nos vamos a cansar de agradecer a la Red de Todos Somos Todas que haya empujado y puesto este tema en valor y en la parrilla de salida de nuestros proyectos. Voy a compartiros una presentación para poder contaros el proyecto que tenemos entre manos eh, a lo largo de este 2022. Eh, se basa en una secuencia de retos y la gente que nos esté escuchando hoy y que forme parte de la red de Todos Somos Todos sabrá pues, que esto viene de un histórico de trabajo y de preocupación que ha cristalizado en este proyecto y que esperamos que, bueno, pues que nos promueva a hacer muchísimas más acciones. ¿no? A ver, perdón. Eh... Hace un año y medio, recordaréis que lanzamos una publicación para nosotros muy valiosa y muy querida desde Plena Inclusión, que era un libro donde había muchísimas colaboraciones, pero que lideraron Javier tamarit y Ramón Nobel, y que se titulaba Conductas que nos preocupan, donde se intentaba dar un espacio al lenguaje común que utilizamos ¿no? para hablar de pues, lo que históricamente hemos llamado conductas eh, desafiantes o conductas que nos retan o ante las que no sabemos muy bien cómo, cómo actuar, digamos. Ahora estamos en un punto en el que creemos que aparte de las conductas como preocupación, hay otros retos que nos están preocupando. ¿no? En la introducción de la guía que compartiremos con vosotros en el chat lo decimos. que nos preocupa? No nos preocupan solo las conductas, nos preocupa la cultura organizativa de nuestras entidades, ¿no? que pasa por alto de forma diaria muchas prácticas que están vulnerando los derechos de las personas y que se han acomodado en la forma de trabajar y ya no nos cuestionamos porque vienen dadas porque se hacían así porque nos las han las hemos ido transmitiendo en los equipos y ha llegado un momento en el que no somos muy conscientes de por qué las hacemos siquiera y no nos hemos parado a reflexionar sobre ellas este tema nos preocupa nos preocupa también el hecho de ser conscientes de que los equipos de trabajo de atención directa en nuestras organizaciones quieren hacer las cosas bien, pero muchas veces nos han verbalizado que no saben cómo. Y en este sentido nos preocupan también las prácticas. Necesitamos tener alternativas y como decía eh, Antonio en, presentando un poco el seminario, necesitamos acompañamiento. Necesitamos dar acompañamiento en ese aprendizaje y en ese en esa capacitación de las personas que están apoyando directamente a la gente con más necesidades de apoyo para que puedan tener un feedback, una devolución de que lo que está ocurriendo es lo correcto o está bien encaminado. Y luego nos preocupa también la exigencia. Tenemos la sensación de que mmm, no vamos a poder ser exigentes con el entorno y con las prácticas que detectamos en el entorno si primero no lo somos dentro de nuestras propias organizaciones y No somos capaces de cuestionar nuestras propias prácticas y ser exigentes desde lo que estamos haciendo en nuestras organizaciones. Sobre todo, como siempre se verbaliza a través de la red, como dice Laura, como, como se cuenta en el, en el manual, lo que más nos preocupa es el impacto que las prácticas restrictivas tienen en las personas. Hay muy poco, hay muy poco estudio, hay muy poco análisis sobre el impacto que este tipo de prácticas que, eh, que utilizamos tienen en, sobre el bienestar psicológico y emocional de las personas, pero también sobre su desarrollo y su aprendizaje. Y en función de esta preocupación, que sería un poco el núcleo de todo lo que planteamos, de todas las acciones que planteamos y la, los canales de mejora, por así decirlo, eh, creemos que hay tres pilares fundamentales que nos tienen que guiar. Por, por un lado, nuestro compromiso ético como movimiento asociativo, llevamos muchísimos años hablando de que eh, todas nuestras acciones y propuestas tienen que ir guiadas por un compromiso ético hacia las personas y sus derechos. Y eso pasa por mejorar nuestras prácticas y nuestro cuestionamiento. Otro de los pilares fundamentales es apoyar el aprendizaje de los equipos, de las organizaciones. Eh, no podemos pretender que las personas adquieran competencias si no hacemos un desarrollo en los acompañamientos y no propiciamos que ese aprendizaje que tienen que tener los equipos sea compartido, se desarrolle en grupo y, y se generalice. Y luego tenemos un pilar fundamental que nos sustenta en todo lo que proponemos que es avanzar en derechos. Y al final la, el uso de prácticas re restrictivas, por mucho que las incorporemos en nuestro, en nuestro quehacer diario, son una vulneración de derechos y eso no lo podemos perder nunca de vista. Es muy importante no dejar nunca de cuestionarlo. En el último seminario, como sabéis, este, como decía Carmen, este de seminario forma, forma parte mucho más, amplio, más amplio en el ¿verdad? que eh, hablamos sobre todo del colectivo de personas con más necesidades de apoyo. Y sabéis que, como os digo, la red de Todos Somos Todos, que congrega muchísimas personas, profesionales, familias, las propias personas con muchísimo conocimiento, con expertez por experiencia, con mucho bagaje, vienen trabajando desde hace varios años en, en este tema y en otros muchos que tienen que ver con, con este colectivo concreto. El año pasado, este, este equipo de gente de la red que se preocupó especialmente por el tema de la reducción en las prácticas restrictivas, trabajó sobre todo en cuatro líneas, que creemos que hemos sido capaces de cristalizar en el proyecto que presentamos este año y que hemos llamado reducción de restricciones por, bueno, por hacerlo un poco sencillo de entender. Este equipo trabajaba en la búsqueda de un lenguaje común, como os decía, creemos que eso se materializó un poco en la publicación del libro de Ramón Tamarit y otras personas. Eh, poniendo en consenso a qué estamos llamando conductas que nos preocupan y además había otras líneas de trabajo muy importantes que tenían que ver con cómo podemos hacer que todos los equipos que apoyamos este tipo de situaciones estemos utilizando sistemas comunes o herramientas comunes que nos ayuden a avanzar en una misma dirección. ¿no? Cómo podemos hacer también para aliarnos con personas de nuestro entorno o organizaciones que estén avanzadas y que puedan ayudarnos a pues a avanzar nosotros también en este tema ¿no? y ya por último cómo podemos hacer también para compartir todo lo que vayamos aprendiendo y sensibilizar a otras organizaciones que quizá aún no estén en este nivel o a agentes externos que tampoco estén en este nivel pues bien el año pasado como decía Carmen, conseguimos, conseguimos eh, vincularnos por fin a dos organizaciones muy pioneras a nivel internacional, como son la Red Internacional de Reducción de Restricciones y nuestros compañeros de BIR, que son una organización de Reino Unido experta en el apoyo a personas con grandes necesidades de apoyo y en metodologías respetuosas con las personas y eh, en nuestro convenio de colaboración, eh, a lo largo de este año establecimos un montón de acciones que íbamos a llevar a cabo. Esta que os presentamos hoy es una pequeña acción dentro de ese marco en el que pretendemos colaborar y que no me voy a extender porque os contará ahora detalladamente Laura, pero bueno, ellos nos han cedido un manual, una guía muy práctica para ir avanzando en la reducción de las prácticas restrictivas y además eh, tenemos frente a nosotros el reto de un plan de trabajo compartido con, con nuestros colaboradores con nuestros partners aquí está Edwin, ya me alegro mucho de, ver, de verte Edwin y eh, tenemos en mente un plan de trabajo eh, bastante ambicioso en el que bueno utilizamos la metáfora que veis en la imagen porque queremos pensar que esto va a ser un proceso de aprendizaje inmersivo y contamos a lo largo de los próximos meses con la con la capacitación, la formación, el acompañamiento de Bill en los equipos que van a participar en este proyecto, que bueno, son organizaciones que forman parte de entidades, o sea, de federaciones autonómicas, perdón, de nuestro movimiento asociativo, y que, como veis, a lo largo de los meses van a ir trabajando acerca de bloques de máximo interés y generando un equipo de trabajo y de reflexión que les permita, a final del proyecto, elaborar un plan para ir eliminando o reduciendo las prácticas restrictivas nuestro hito final será poder presentar y compartir con todos vosotros la, el trabajo que se haya realizado a lo largo del año en un congreso del que os informaremos en su momento y por supuesto estaréis invitados no quiero extenderme más, solo contaros que los objetivos que perseguimos este año como veis son sobre todo aprender de este proceso de este proceso compartido con organizaciones con facilitadores con personas expertas poder generar un, un conocimiento en este grupo de trabajo y poder generalizarlo después con todas las personas, entidades, familias y organizaciones que no vais a estar en este proyecto concreto pero que necesitáis también tener mucho, mucho conocimiento acerca del tema. Esta red de Todos Somos Todas siempre ha sido muy generosa y no os quepa duda que compartiremos todo el conocimiento para poder extenderlo. Así que me despido y me alegro muchísimo de tener aquí a Roy y a Edwin, welcome. Y os paso con mi compañero Antonio. Muchas gracias Amalia y mucho ánimo en este proyecto tan importante para las personas con discapacidad intelectual y de desarrollo, sobre todo para aquellas que tienen más necesidades, que son las que más sufren las restricciones. Ahora tenemos con nosotros a Laura Garrido. Laura es psicóloga, especializada en apoyo conductual positivo y apoyo activo. Es directora técnica de APADIS, una entidad que pertenece a Plena Inclusión Madrid. Es, es, un, es miembro de la red de Todos Somos Todas y colabora en muchos programas con, con, con Plena Inclusión España. Lleva más de 20 años apoyando a personas con grandes necesidades de apoyo. Además, ha llevado a cabo la traducción de un manual que os va a presentar y que nos ha cedido la organización de, de Reino Unido Bill, con quienes hablaremos más tarde. Adelante, Laura. Buenas, pues nada, muchas gracias, sobre todo, bueno, pues tanto a Carmen y a Amalia por, por esa introducción ¿no? y por, por esas palabras bonitas y sobre todo para mí creo que, que es muy importante ¿no? la presencia de Carmen Laucirica, que siempre ha estado, que siempre digo con su apellido. Que, que ha estado en, apoyando este proyecto desde el inicio y creemos ¿no? que, que, el, que el crear este proceso con la participación de familias y personas con discapacidad intelectual y del desarrollo ¿no? que se ven afectadas o que se ven involucradas por este tema de las restricciones pues es vital para que desde la propia experiencia de ellos y desde, desde su hacer y desde su vivencia pues podamos construir este proyecto y creemos que esa es una de las claves Importantísimas pues para que esto tenga una trayectoria adecuada y que no sea desde solo la mano de los profesionales o los expertos el que digamos cómo esto hay que cambiarlo. ¿no? Y bueno, pues esta es, creo que es una de las esenciales de, de la red de Todos Somos Todas, y creo que desde este proyecto, pues es esencial el clave. Y bueno, pues yo he participado en, en lo que ha sido la adaptación ¿no? de, de este manual que, que pues hace, cuando podíamos viajar, conocimos y descubrimos ¿no? en, en, en este camino que, que Edwin Jones, eh, de una manera muy, muy, muy voluntariosa, ¿no? nos va desarrollando y nos va enseñando las claves esenciales por las que tenemos que caminar ¿no? y empezamos a descubrir este potencial del apoyo activo y ahora pues, hemos ido encontrando y descubriendo que la reducción de las prácticas restrictivas es esencial en nuestro camino ¿no? para conseguir ese cambio en las organizaciones, para conseguir ese objetivo en el que nos estamos embarcando, que es el proceso de la desinstitucionalización y creemos que toda la parte ¿no? de, de revisión del, del estilo de prácticas que usamos en el acompañamiento de las personas, en el estilo de servicios que generamos, pues va a ser esencial para que realmente este proceso de institucionalización, este proceso de cambio de, de, de trabajo en el enfoque comunitario, pues sea, sea real. ¿no? Y bueno, pues eh, creemos que, que, en, que en, a lo largo de, estos, de esta trayectoria que llevamos en este trabajo de la red sobre la reducción de las prácticas restrictivas, pues en los anteriores seminarios hemos podido tener esas experiencias de las propias personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, expresándonos ¿no? de la mano de Lucía, que pues creo que ha sido una persona muy clave en descubrir para ver ¿no? cómo lo viven ellos. Posteriormente, ¿no? hemos tenido un siguiente seminario en el que hemos puesto el foco en, en qué eran esas prácticas y cómo, se, cómo identificarlas y cómo detectarlas. Y ahora, pues en este nuevo seminario, en este nuevo año, pues queremos ponernos ya a trabajar, a desarrollar los planes necesarios ¿no? para reducir estas prácticas. Y este manual creemos que va a ser eh, esencial en nuestro camino, que creemos que, que es un manual muy, muy brillante. ¿no? Y bueno, pues eh, agradecer a, a Sara su generosidad en poderlo traducir. Y a Roy, que hoy le conoceremos, que de momento pues, no, no le teníamos en, en esa vinculación que, que vamos haciendo con Bill, y que, bueno, pues, que, que también esta escuela que a veces os hablamos, ¿no? que no sé, que está la escuela que nosotros hemos seguido más de la mano, pero que también está la Tizar Center, que es de donde Roy viene, y creemos que es una escuela que también nos puede acompañar a ayudar a ir encontrando cosas eh, muy interesantes y sobre todo esa parte más de, del desarrollo del liderazgo en la práctica que creemos que va a ser una figura esencial y clave en, en conseguir que, que esta reducción de las prácticas restrictivas centrada en cada persona se pueda llevar a cabo y se pueda desarrollar. Y para mí la clave de este manual es que nos da ejemplos, que nos da pistas, que nos enseña el camino para hacer esa planificación y, y generar esas acciones necesarias para ir eh, viendo dónde podemos incidir en reducir las, las prácticas restrictivas. ¿no? Y nos da un camino en que debemos de generar planes individuales en cada una de las personas. Eh, mi idea es generar un poco una pequeña reflexión ¿no? en qué nos puede acompañar este manual o qué creemos eh, desde este grupo de trabajo que va a ser claves y esenciales para luego dejar a, a los artistas reales ¿no? de este manual, que, que nosotros lo único que hemos hecho es es revisar ¿no? y ajustar el contenido pues, a, a que hubiera cosas que se pudieran entender desde, desde España o, bueno, eh, o que pudiera clarificar en la comprensión del manual. Y que, como decía Amalia, ¿no? nuestra intención es a lo largo de este año, pues quizás, igual que nos pasó con apoyo activo, el poder tener una guía que nos acompañe en adaptarnos ¿no? a la realidad española y que eso al final pues, conseguimos que, que cada uno de nosotros nos podamos sentir más identificados con, con la realidad que cada, cada uno de nosotros encontramos, aprendiendo siempre de la mano de, de esta gente tan generosa, ¿no? débil, que nos está acompañando. Y como decíamos, ¿no? empezamos viendo que teníamos que hacer una reflexión, y un análisis en lo que eran las prácticas restrictivas y este manual lo que nos va a hacer es enseñarnos un camino, ¿no? enseñarnos eh, por dónde tenemos que dirigirnos para que esta reflexión que hemos generado en un inicio, no, ahora nos, nos diga por dónde tenemos que reducirlas, porque no es tan fácil como decir, pues aquí detecto que hay una práctica restrictiva, la retiro, sino que también... Hay que hacer todo un enfoque eh, de prevención, hay que hacer todo un enfoque de cambio que nos ayude a poder llevar a cabo esto. Y por eso, ¿no? una de las frases que, que dice en el manual, ¿no? es eh, los procesos necesarios para, eh, para lograr que la vida de las personas a las que apoyamos eh, consigamos que sea menos restrictiva posible, este es uno de los eh, objetivos que, que nos va a acompañar este manual que, que hoy presentamos. Y uno de los factores esenciales, ¿no? Desde ahí que decíamos de trabajar con los propios expertos por experiencia es conseguir empoderar a las personas, ¿no? Al final, eh, la reducción de las prácticas restrictivas forma parte de conseguir dar el control a las personas sobre sus vidas, el que las personas puedan controlar, determinar, decidir ¿no? sobre qué quieren hacer en, en cada uno de los momentos de su día a día. Y aquí, pues esto es una de las clases esenciales que nos va a ir eh, determinando, que nos va acompañando y que será la clave para conseguir que esto se haga en una realidad. ¿Y para qué esta guía? ¿no? Esta guía eh, cuentan y comentan y para mí me ha parecido muy esencial que es un material también para dar a los equipos de profesionales que están apoyando en el día a día a las personas. ¿no? El que no solamente sean manuales técnicos que, que no son comprensibles por, por los profesionales que están realmente acompañando a las personas en, en cada una de las cosas que sucede en su vida. ¿no? Y para mí esta guía creo es una guía con un lenguaje muy sencillo, con un lenguaje muy de, de la vida que vivimos ¿no? en el día a día de los servicios y es uno de los objetivos clave por la que se genera esta guía y por la que hemos creído no hemos puesto foco en esta traducción. También porque nos ofrece eh, ejemplos, ¿no? nos ofrece claves, nos dice información esencial para ver cómo tenemos que reducir estas prácticas y porque también eh, nos, eh, nos hace comprender, nos hace ver claramente dónde debemos incidir ¿no? y por esto ha sido pues, el porqué eh, eh, establecer que esto debería ser el objetivo. Otra de las claves que habla este manual y que estamos viendo, cada, bueno pues empezamos a verlo claramente con el acompañamiento que recibimos en el, en el apoyo activo y ahora estamos eh, transmitiéndolo ¿no? en el apoyo conductual positivo que ya eh, Gary Lavinia lo planteaba, ¿no? la necesidad de la formación en tres etapas en la que es necesario hacer una formación teórica, un role playing y luego un acompañamiento ¿no? en, en vivo para generar las competencias, para acompañar en la capacitación a los profesionales y esta guía ¿no? nos, nos constata y nos explica en todo momento la necesidad ¿no? de trabajar sobre el explicar, demostrar, haz bajo supervisión y pruébalo ¿no? para que esto sea eficaz. Eh, como os, a la hora de, de leer encontraréis, ¿no? plantea una prueba, una, una fase más en ese planteamiento que se hacía de tras etapas, el tema ¿no? de hacer de probarlo, pero sí que trabajar con, conjuntamente ¿no? y conseguir... Que, que no solamente tengamos formaciones teóricas en las que luego cada uno tenemos que ver cómo aplicar, sino que al final creemos que es esencial el demostrar, hacerlo bajo supervisión, ¿no? acompañar esos procesos para que realmente consigamos ¿no? entre todos que, que esta filosofía de la que estamos hablando, ¿no? de la necesidad de reducir las prácticas restrictivas y que, por ejemplo, en esta semana ¿no? pues desde la Fiscalía ya aparecen documentos específicos ¿no? en los que se hacen referencia a la necesidad y que va a estar supervisado el, el que tenemos que hacer esa reducción de restricciones pero que también necesitamos en, en ver cómo acompañar a los equipos, ¿no? en cómo acompañar a las personas que están apoyando a personas con discapacidad intelectual y grandes necesidades de apoyo en la que algunas de las prácticas pues, han tenido que llevar a cabo o usar porque no tenías otras estrategias y otras herramientas y van a precisar de este acompañamiento para que esto sea posible y, bueno, pues, el, la guía a lo largo de todo el proceso nos da estrategias y nos da herramientas y, y creemos que esta es una de las claves esenciales y también como decía Amalia, una de las claves también va a ser el trabajar sobre esos cambios culturales ¿no? para prevenir que surjan culturas institucionales y que esas culturas institucionales no se mantengan en la comunidad. Para mí siempre fue muy clave ¿no? cuando aprendíamos de apoyo activo. Apoyo activo porque aparece, ¿no? porque de repente en Inglaterra determinan que era necesario salir de las instituciones a la vida en comunidad y cuando analizan los datos la observan y encuentran... La... Que, los, eh, que las personas eh, no están consiguiendo cambiar sus vidas como se esperaba en tener, eh, por tener vidas eh, en, la, en la comunidad. Desde aquí ¿no? lo que queremos eh, trabajar ¿no? y detectar que no solamente está en cambiar los edificios, ¿no? que no solamente está en empezar a usar los recursos comunitarios, sino que está en las prácticas que usemos en las maneras de empoderar y dar el control a las personas sobre sus vidas para que esto sea una realidad. Y creo que a lo largo del manual y del libro pues esto se repite. Y como os decía al principio, ¿no? eh, tenemos la suerte de contar hoy con Roy, un gran experto en toda la parte de liderazgo con la práctica, pues a lo largo del manual se considera ¿no? que es claro, es clave trabajar con ese, con ese liderazgo en la práctica, en como decíamos, ¿no? si con, tenemos que hacer ese proceso de capacitación, de acompañamiento a los profesionales, pues esa figura de líder en la práctica va a ser esencial, va a ser fundamental para que esto que estamos planteando sea eficaz y se consiga eh, en el día a día de los servicios, eh, en el día a día de las personas. Desde ahí también otro de los esenciales que se plantea desde el manual y que nos da clave es en todos los enfoques basados en la prevención, en generar las habilidades y las competencias en las personas ¿no? para conseguir tener ese control sobre sus vidas, tener las posibilidades ¿no? de no necesitar el uso de las prácticas restrictivas para controlar lo que está sucediendo, sino que si generamos esas competencias, esas habilidades y trabajamos desde la prevención, las personas eh, podrán eh, enfrentarse a, a, a su vida de otra manera. ¿no? Y bueno, pues Hay modelos como el apoyo activo, el apoyo conductual positivo y, y promover relaciones personales positivas, que es uno de los capítulos que determina ¿no? en cómo deben de ser esa prestación de buenos apoyos, pues serán capítulos esenciales que nos darán claves muy importantes para, para de, el desarrollo de cómo hacer para reducir las prácticas restrictivas. Y también el trabajar, ¿no? En generar esas culturas no aversivas en todo ese trabajo que se está haciendo, ¿no? Desde la comunicación no violenta, desde el cambio de visión, ¿no? que, que estamos haciendo en el castigo rechazado y, y no visto como una posibilidad de un modelo de acompañamiento, pues son cambios culturales muy necesarios que, que también se están produciendo en el, en el modelo educativo y que tenemos que conseguir transmitirlo en los procesos de apoyo porque al final será clave esencial para conseguir que estos modelos triunfen que estos modelos, eh, triunfen, ¿no? que estos modelos de, de reducción de las prácticas restrictivas consigamos instaurarlos y desde ahí ¿no? también ya en apoyo activo nos planteaban y aquí le damos mucho más sentido en generar esos entornos saludables y capacitadores ¿no? en trabajar en Terminar con esos círculos eh, viciosos, esos modelos hoteles hacia los círculos virtuosos en los que trabajar sobre la participación, las oportunidades a las personas y cambiar ¿no? el, el, la manera de relacionarnos y vincularnos eh, los profesionales, las personas de apoyo con las personas con discapacidad intelectual, romper la línea ¿no? en el ellos y nosotros para conseguir que realmente consigamos ¿no? que, que todos estemos en, en las mismas posibilidades de derechos y oportunidades y por tanto si trabajamos hacia esa posibilitación de los círculos virtuosos, pues cada día tendrán menos sentido las prácticas restrictivas y cada día serán menos alternativas a, a la manera de acompañar a las personas. Desde ahí os quería señalar ¿no? cuatro puntos esenciales en los que nos plantea el manual, en los que hacer una reflexión y la detección de cuáles son esas prácticas que cada uno de nosotros estamos usando que nos sirva de hacer un listado y un análisis y el saber por qué del uso de ellas ¿no? para poder buscar alternativas, necesitamos saber por qué las estamos usando, cuál es el objetivo de, lo, de, lo, de las por cuáles hemos puesto esas prácticas para poder buscar alternativas. Importante también detectar cuáles pueden ser las barreras o obstáculos ¿no? para buscar alternativas a esas barreras o obstáculos y desde ahí es esencial, ¿no? buscar acciones individualizadas para trabajar en cómo reducirlas. ¿no? Cada una de las personas que apoyamos, en las que detectamos que hay determinadas prácticas restrictivas que pon estamos poniendo en uso, buscar cuáles van a ser las acciones ¿no? para conseguir que esos por qué se traduzcan en nuestros enfoques más preventivos que ayuden a esa generación de competencias, esa generación de habilidades o generación de cambios en el entorno que ayuden a que lo podamos hacer de otra manera en vez de con el uso de la práctica restrictiva. Y una de las claves también que, que a mí me ha gustado mucho en el manual que había no hablaba de potencializar los puntos fuertes existentes, no, no siempre basarnos en aquello que localizamos que no está funcionando bien, sino también pues buscar las fortalezas de los equipos, ¿no? buscar aquellas, eh, aquellas cosas que, que salen bien, que las que creemos que, que son nuestras potencialidades, porque a través de ellas ¿no? podemos eh, reconocer la contribución ¿no? y la capacidad de todo el equipo para que a través de ellas podamos ir trabajando sobre, sobre esta reducción. Entonces, bueno, pues era eh, expresaros un poco en cuáles son las claves que hemos localizado en este manual y que creemos que nos pueden ayudar en, en, en esa siguiente fase en el camino a seguir para reducir las restricciones. Y bueno, pues aquí ahora tenemos a, a Roy y a Edwin que nos darán claves mucho más importantes en, en este camino a seguir y en, en este gran manual que han escrito. Eh, muchas gracias Laura por tu trabajo. Seguro que es un libro muy útil para familias y profesionales. A continuación, os vamos a pedir que, que pinchéis en el botón de interpretación, que es un globo que aparece abajo, para que podáis escuchar a las siguientes personas. Os iremos dando indicaciones en el chat si os resulta difícil o complicado las explicaciones. Nuestros compañeros son Edwin Jones y Roy de BU. Roy ha sido autor del libro que nos ha presentado Laura Traducido. Así que te agradecemos mucho que nos hayáis cedido vuestro libro para poder usarlo en España. Ambos son miembros de una organización británica llamada Bill. Bill es una organización amiga de Reino Unido que apoya a personas con grandes necesidades de apoyo y equipos profesionales para mejorar sus prácticas en este país. Les hemos pedido que nos cuenten desde su enorme experiencia que son las prácticas preventivas. Les, go eh, eh, Edwin y Roy, y Roy. Muchas gracias. Uh, muchas gracias por invitarnos a Roy y a mí a Habla. Uh, es, es, es, estamos muy contentos uh, de ver el libro traducido al español, esperemos uh, que te ayude. Disculpad la calidad de mi español, pero me gusta intentarlo. A ver, me gustaría comprobar que Roy está bien. Esta mañana no hemos hablado directamente para ver que se escucha el inglés, ¿sí? Hola, buenos días. Oh, muy bien, bien. Nada mal. Roy y yo conversaremos sobre el libro y con suerte se interpretará al español. Sé que estabais diciendo en el chat a la gente cómo hacerlo. Todo bien. Vamos a ir empezando. Vamos a hablar durante un cuarto de hora, entre 15 y 20 minutos, y después responderemos preguntas. Es una maravilla que haya 344 personas en la llamada. Muy bien, muy bien. Aceptaremos preguntas. Esperamos que vaya bien así. Bien. ¿Preparado para empezar, Roy? Sí, sí, empecemos. Roy, cuéntame por qué escribiste este libro junto a Sarah Leeds. Pues Sara y yo somos en general más como gestores, gestores de servicio. Los dos tendemos más a la practicidad. Ambos opinamos que la investigación es algo bueno, que no digo yo que la investigación no sea algo bueno. Pero cuando muy buenos académicos escriben cosas planteadas para personas prácticas, a Sara y a mí no nos parece que suela cumplir con las necesidades del día a día, de los gestores de servicio, del día a día de la plantilla, que hace un trabajo práctico. Me atrevo a decir que no parte de la realidad española. Por eso Sara Leach y yo escribimos este libro, porque nos pareció que reflejaba cómo era el trabajo tan duro que hacen algunas personas en su día a día y cómo es. Hicimos algo corto, tan conciso como hemos podido. Es útil para gente que está dirigido a gestores de servicio, a gente que vemos hacer ese trabajo como líder en la práctica, gente que debería estar presente en esos servicios, deberían poder... Marta, Marta, se oye muy bajito. No sé si es por okay. tu... Vale, perdón Roy, solo comprobando que nos escuchan entonces. Es para tenerlo claro. Habéis escrito una guía práctica para gestores de servicio, más que para académicos. Sí, ese era el objetivo. Nos basamos en toda la investigación que ya existía pero queríamos traducir esa investigación en algo práctico para gestores de servicio. Para gente que gestiona equipos, pero que trabaja en el servicio y que observa al personal y puede darles a esos trabajadores feedback y un apoyo que permita este cambio cultural del que hablaba Laura y que permita el tipo de prácticas las prácticas diarias que ayuden a que las personas tengan una buena vida, para que no tengan que expresarse a través de comportamientos desafiantes. Creo que es evidente que nuestros colegas españoles ya saben mucho por haber traducido tu libro, por el trabajo que han hecho con nosotros a través de los años. Eso es bueno, es muy bueno. Para mí, Roy, creo que es un proceso de cambio cultural, ¿no?, de lo que estamos hablando. Y eso lleva su tiempo. ¿Cuáles son tus mensajes claves? Te nos has quedado mudo, Edwin, te has congelado. ¿Se me oye ahora? Sí. Perdón, mi Internet. En tu opinión, ¿cuáles son los mensajes principales del libro para la gente de España, Roy? Diría que partiendo de mi experiencia, tras dirigir servicios durante 18 años, he tenido, ha habido personas que eran un reto enorme para mí. Lo que para mí sería el mensaje principal es que lleva tiempo. Es que no es un proceso que vaya a complementarse en dos, tres, seis meses. Es algo que debe convertirse en una práctica continuada. Las intervenciones para convertir a los gestores en líderes en la práctica hábiles son también una parte muy importante de este proceso. Creo que para usar el libro y la información que contiene bien, casi diría que tiene que acompañar al proceso de desarrollar a gestores de servicio y líderes de equipo, y gente así, para que sepan reconocer buenas prácticas por parte del equipo y sepan reforzar esas buenas prácticas. Es muy fácil para alguien que dirige quedarse atascado en lo que reconoces como malo y tratar de evitarlo. El problema de solo parar las cosas malas es que no es apoyo conductual positivo, ¿verdad? Para apoyar las buenas prácticas por parte del equipo hay que reconocerlas y después reforzarlas. Esto no es más que un análisis de la conducta aplicado. Pero para alguien que gestiona diariamente y tiene mucho que hacer, eso es complicado, porque supongo que en España es exactamente igual que en Inglaterra, quien dirige tiene muchas normas, muchas evaluaciones de riesgos, muchas auditorías de calidad que hacer. Es muy fácil que una persona que trabaja liderando un equipo de primera línea se centre solo en eso y no en las cosas que hace el equipo que son positivas y buenas. Creo que uno de los mensajes principales para los líderes en la práctica es reconocer si el equipo está haciendo algo bueno y reforzarlo, comentarlo. Podemos llamarlo celebrarlo, pero sin duda reconocerlo y verbalizarlo. Esa es una de las cosas claves. Creo que una de las otras es que es muy fácil para el equipo y puede que para los gestores obcecarse en lo que está pasando hoy en lugar de tener una vista longitudinal del trasfondo de la gente a la que cuidas, cómo era antes su vida y cómo es ahora. Y en el caso de los trabajadores, es probable que haya una alta rotación de personal, del personal de apoyo. Nosotros también la tenemos. Es muy difícil desarrollar una memoria cultural o una memoria institucional en los servicios. Los líderes en la práctica deben estar preparados para retener y enseñar a nuevos trabajadores esa memoria cultural, cómo eran las cosas antes y desarrollar esa sensación de progreso en su mente. I'm to stop you there a minute, Roy just to check with my Amalia te voy, te voy a parar un segundo, Roy, solo para comprobar con mis colegas españoles, Amalia, Laura y Antonio. ¿Funciona? ¿Se entiende? Sí, vale, bien, bien. Roy está dando respuestas muy largas, lo cual además de bueno es muy típico de Roy, así que genial. Si quieres me callo. No, no te calles, Roy, pero mejor voy haciendo más pausas para que la intérprete pueda llegar. Pero me dicen que no, que puedes seguir, que les gusta. Bien. Desde mi punto de vista, creo que ha sido muy claro. Cuando yo empiezo a preguntar el liderazgo en la práctica a la gente, digo que es pasar tiempo con los trabajadores o con las familias, mirar lo que hacen y después hablar con ellas de eso. Y creo que el método más claro que da Roy para hacerlo es reforzar el comportamiento que queremos que aumente. ¿Se entiende? Si vemos a un trabajador haciendo algo correcto, aplicando bien las cosas, mostrando compasión, comprendiendo a la persona, ayudando a la persona, se lo decimos. Y a veces en Reino Unido, no sé si tú estás de acuerdo, Roy, eso culturalmente no es lo más habitual. Sí. La gente está más acostumbrada a que le digan lo que ha hecho mal, ¿no? Sí. Queremos ayudarlos con las cosas que están haciendo mal, pero no queremos castigarlos por ello. Queremos reforzar lo que hacen bien. Roy, perdona la interrupción. Ibas a decir la otra parte importante. ¿Quieres decirla ahora o he hecho que se te olvide? I, I, I, I, I managers, también me gustaría comentar, en caso de que tengáis directores, un puesto por encima de los gestores de servicio, si están presentes o si pasáis tiempo hablando con ellos, porque esos directores tienen un papel muy importante como apoyo en el liderazgo en la práctica y en la reducción de prácticas restrictivas. En Reino Unido, los mayores responsables suelen ser juntas directivas que recogen información sobre cuántas contenciones y similares se usan y deben actuar a partir de ahí. Lo que, lo que descubrimos Sara y yo en uno de nuestros pequeños estudios es que el personal de primera línea y los líderes en la práctica mandan mucha información hacia arriba, por la escalera de mando, pero nada vuelve a bajar. Lo que queremos es lo contrario, queremos reconocer las cosas cuando pasan y reforzarlas. Se produce muchísima información y Sara y yo, en el libro, hemos escrito bastante sobre el uso de los datos, sobre usar los datos. Si no se devuelve y no se usa en la práctica, no tiene ningún sentido esa recogida de datos, no tiene ningún sentido recoger todos esos datos. Y la gente de primera línea siente eso, los gestores sienten eso. Esa es una de las cosas. Quizás Laura y Amalia debáis tener una charla con vuestros directores también. Y estoy seguro de que Edwin y Bild estarán encantados de hablar con ellos. Es un nivel muy importante el de los directores de servicio, los jefes ejecutivos y todo ese tipo de gente. Es otro de los estudios que hice. A ver, no fue un estudio, fue una intervención que hice en una organización específica. En cada uno de los servicios comunitarios está el equipo de trabajadores, el gestor de servicios, y hay un director por encima que tiene que venir de visita al menos todos los meses para comprobar la calidad del servicio. Hice una encuesta muy por encima y pregunté para qué pensaban que servían esas visitas. La mayoría dijo que no tenía ni idea. Desde el punto de vista de los trabajadores, eso significaba que la única persona a la que veían con un cargo importante no sabían qué hacía cuando venía al servicio. Les pedimos a esos directores que se pasaran cinco minutos observando a los trabajadores hacer algo y que les dieran un feedback positivo. No podían engañarlos. ...si veían algo que fuera muy deficiente... ...se lo debían decir al gestor del servicio... Solo podían decir cosas que hicieran a los trabajadores pensar... ...ah, es verdad, he hecho eso, me reconocen mi trabajo. Y la respuesta de los trabajadores sobre cómo veían la organización en conjunto... ...cambió bastante drásticamente. Pasó de que el 80% pensara que a los directores no les interesaba su trabajo a un 20% en la segunda encuesta, con esa sencilla acción por parte de los directores de servicio. Estos directores eran lo principal que veía el equipo de la organización, solo ese cambio tan pequeño, pasar esos cinco minutos. En general son todas cosas bastante sencillas y yo creo que los líderes con puestos de responsabilidad pueden convertirse en líderes en la práctica también, como el personal de primera línea. So there are really quite some fairly simple things that I think uh, your senior leaders can become practice leaders as well, as your frontline staff. How I think we this is probably our last. We'll go. We'll take questions after this, if that if that works um, uh, for for people in Spain. But just as a final point, then how can how can organizations start? Mm -hmm. Creo que esta va, a ser, eh, esta va a ser la última. Después de esto, aceptaremos preguntas, si os parece bien a quienes estáis en España. Pero como cierre, ¿cómo puede empezar una organización a trabajar? ¿Cómo puede empezar...? Porque es un camino largo, es un camino cultural, aparecen barreras, las superamos y seguimos. Pero ¿cómo puede empezar una organización, Roy? Creo que lo primero es que hablen con Amalia y Laura y que les, ellas les informarán gentilmente, Laura y Amalia, sobre el tipo de cosas que hacen. Perdona, es broma, pero creo que sería un buen comienzo. Lo que pensamos Sara y yo fue que hay prácticas restrictivas muy evidentes, como la contención física o la medicalización, pero hay muchas otras cosas pequeñas, que parecen pequeñas. Ahora mismo en Reino Unido nos estamos centrando en lo que se suele llamar normas generales. Hay normas para todo el mundo y nuestro regulador está dándole una vuelta a esto. Dentro de los servicios estas normas generales pueden aparecer de la nada. Llegas a un servicio y escuchas a alguien del personal decir, no se puede entrar en la cocina después de entre las dos y las cuatro. Y preguntas, ¿eso de dónde sale? Y surgió sin más, es parte de la cultura, surgió un día sin más. El personal o alguien del equipo puede que lo sugiriera como una buena idea para que el personal no tenga que preocuparse por lo que pasa en la cocina. Sara y yo pensamos que había que empezar por prestar atención a esas restricciones poco importantes, esas normas generales poco importantes que parecen surgir dentro de los equipos de personal. Porque se acumulan, son parte del patrón, del patrón cultural que se acumula y que se convierte en una cultura restrictiva. Con eso el personal se queda con la idea de que no, no se puede hacer eso porque no está permitido. Y eso acaba desembocando en tratar comportamientos más serios de maneras más restrictivas. Sugerimos en el libro que hay formas variadas en que los gestores de servicio pueden empezar a prestar atención a eso, empezar a sacarlo en reuniones de equipo. Quizás puedan tener una reunión de equipo en que reflexionen y en que el personal escriba todas las cosas que hace que son restrictivas y que son parte del patrón cultural diario en ese servicio. En ese sentido, empiezas por cosas pequeñas y vas viendo cómo se acumulan hasta reforzar prácticas restrictivas más serias. Así es como se empieza a desarrollar la costumbre en el personal de preguntarse, ¿tengo que hacer esto? Y eso puede llevar a que en vez de restringir a las personas, en vez de contenerlas, si pueden hacerse daño, buscar otra cosa que hacer. he tenido a dos personas con lesiones autoinfligidas muy graves y en lugar de contenerlas usamos cojines. Para el personal fue un aprendizaje muy difícil, tener que esquivar y que moverte con los cojines, pero fue una forma de parar de contener físicamente a estas personas. Fue una parte de lo que les dio la oportunidad de empezar a salir y a vivir una vida que les resulta muy satisfactoria dentro de la comunidad. part of uh stopping physically restraining these two people and uh and it was part of enabling them to start getting out and living a, a life that they found was very satisfactory in the community. So it's... Vale. I promise. Vale, prometo que me callo. Um, so I think um for me Perdón, no pretendía. Bueno, creo que desde mi punto de vista lo primero es hablar de ello. Creo que a eso se resume lo que dice Roy, en realidad. Te sientas y explicas. Yo siempre defino la restricción y la contención de una manera muy sencilla porque es como lo entiendo yo. Lo que digo es la restricción y la contención es evitar que las personas hagan algo que quieren hacer o hacerles hacer algo que no quieren hacer. Eso es algo que puede entender cualquier persona, ¿no? Y si tienes esa conversación con la gente, así empieza el cambio cultural, porque esos detalles tienen un gran impacto en la calidad de vida. No poder tomarme una taza de té cuando quiero una taza de té, porque hay una restricción haría que yo me comportara de manera desafiante ahora. Bien, preguntas. Empezamos con preguntas de personas que nos están viendo. Eso sería de ayuda. Estamos, estamos animando a la gente en el chat a que hagan preguntas, pero si os parece, Laura y yo tenemos algunas. Eh, tened en cuenta que acabamos de compartir el manual okay. con la gente, con lo cual nos está escuchando, pero no les ha dado el tiempo a leerlo. Entonces, vamos a ver si Laura y yo somos capaces de generar también preguntas en la gente. Yo quería preguntaros, bueno, Roy, particularmente, cuando he leído el manual, lo que más me gusta y lo que creo que más le va a gustar a la gente es que es un manual que pone muchísimos ejemplos, muy cotidianos. Y ahora cuando hablabas de los puntos ciegos, que nosotros aquí decimos restricciones sutiles, pero que quiere decir un poco lo mismo, ¿no? Estas que pasan desapercibidas, que no sabes quién dijo en su día que esto había que hacerlo así, ni por qué eso se ha mantenido en el tiempo. Eh, hay un ejemplo que, que incluí, incluyes en el manual que a mí me gustó mucho, que es el ejemplo de la cocina, ¿no? Y dice, lo cuento para que todo el mundo que antes de que lean el manual entiendan un poco de lo que estamos hablando con, con esto de que se mantienen en la, lo que tú llamas memoria cultural ¿no? o la memoria de la cultura. Eh, Roy cuenta que en una organización pues, hay, un, hay un espacio restringido en el hogar donde comparten vida muchas personas que es la cocina. Eh, nadie puede entrar a la cocina, ninguna persona con discapacidad, porque un día... Hubo un problema o una situación de peligro de determinadas personas, no todo el grupo, con determinados elementos de la cocina. Entonces la decisión que se toma en la organización por proteger, por seguridad, es cerrar la cocina entera, no solo esos elementos peligrosos, sino el espacio entero y a todo el mundo que vive allí. No solo hacer un plan individual personalizado con las dos personas, sino bueno, pues decidimos que esto es así esa práctica se queda inmersa en la cultura de la organización y nadie puede entrar a la cocina, hasta que de repente algún profesional que se incorpora al equipo se plantea, ¿esto por qué es así? ¿Por qué no puede entrar nadie? ¿No? esto que un día pasó... Y entonces el propio equipo, y él eh, bueno, propone un poco que la manera de cuestionar estas prácticas sea así, el propio equipo analiza cuáles son los elementos de riesgo realmente de ese contexto, ¿no? y cómo se puede trabajar de manera personalizada con la gente que tenga dificultades con esos elementos pero no cerrar todo el espacio y que nadie lo utilice porque un día hubo un peligro no en nuestras organizaciones también suele ocurrir que además se, las prácticas se perpetúan a lo largo del tiempo hay una cultura que hace que no revisemos las medidas que implementamos sino que se incorporan en el quehacer diario entonces perdonad la extensión de la explicación pero la pregunta es cómo ¿Cómo se puede hacer para sacar a la luz, para ser conscientes de que esas restricciones sutiles, que es que ya no las vemos, porque forman parte de las dinámicas de trabajo diarias, realmente nos, nos generan alarma? ¿Cómo podemos hacer para que eso mmm, seamos conscientes de que lo estamos haciendo? que... Creo que el motivo principal por el que Sara y yo llamamos a esto, pusimos como subtítulo guía para líderes en la práctica. En todos los servicios hay líderes en la práctica. A veces es el superior reconocido y designado, el gestor de servicio, que los hay en España igual que en Inglaterra. Si ese gestor no hace un trabajo de líder en la práctica, si se queda en el despacho rellenando el papeleo, entonces otra persona se convertirá en el líder en la práctica. Puede ser la persona del personal que sea más tajante, y quizás sus opiniones no sean las que deberíamos escuchar. Creo que lo que es crucial es que en todos los ejemplos que usamos había alguien, había alguien gestionando el equipo que era un líder en la práctica, que pensó que eso estaba mal y quiso cambiarlo. Para hacer eso, esa persona tiene que estar presente. No puede estar encerrada en un despacho. Tiene que pasar por lo menos, no sé, el 50% de su tiempo. Quiero hacer una campaña. Podéis uniros desde España también, que sea el 50%. Entonces, el 50% en administración y el otro 50% en liderazgo en la práctica. Vamos a hacer una campaña a nivel mundial. Había un gestor que estaba presente observando lo que ocurre y que decidió que había que hacer algo al respecto. Creo que ese es uno de los motivos, es uno de los sitios por los que yo empezaría. Y Sara estaría de acuerdo conmigo, estoy seguro hay que empezar por la gente que lidera la práctica sobre el terreno y con suerte esa persona será el superior asignado aunque a veces no hay que prestarle atención a eso después tienen que ser capaces de confrontar hay formas diversas de confrontar a la gente hay que creo que en el ejemplo lo has explicado muy bien Amalia tenían que enfrentarse a la confrontación a lo que fuera a la primera persona a la que han visto hacerlo, y habrán tenido que empezar una suerte de campaña. A ver, a veces podrás insistir inicialmente en que se haga porque a veces te das cuenta y el personal vuelve a cerrar la puerta de la cocina. Hay que conseguir que una parte del personal, un número mínimo de personas, esté de acuerdo en hacer eso. Si no haces eso, puede que lo acepten o haya que empoderar, pero hay que conseguir que un cierto número de trabajadores esté de acuerdo en hacer eso. Si no, se va a sabotear en cuanto ese superior o ese líder en la práctica no esté presente en el servicio. La verdad es que no recuerdo si eso está bien descrito en el libro, pero va a ser una de las cosas que un líder en la práctica tiene que hacer tiene que dárselo bien, convencer al personal de que haga lo correcto. No puedo recordar si describimos eso lo suficientemente bien en el libro, pero eso va a ser una de las cosas que los líderes de práctica tienen que hacer. Tienen que ser buenos para persuadir al personal a hacer las cosas correctas. creo que Roy ha hecho un punto muy importante para mí, que es desde mi punto de vista, Roy acaba de decir algo que me parece muy importante, que es, no es que ahora mismo no haya un liderazgo en la práctica en nuestros entornos, ya lo hay, pero es un liderazgo en la práctica de la cultura incorrecta, es un liderazgo en la práctica de una cultura restrictiva, y lo que sabemos es, si hay un vacío, alguien emergerá como líder de manera informal y probablemente no de la manera adecuada. Por eso tenemos una mala cultura. No intentamos decir que el liderazgo en la práctica sea algo nuevo. El liderazgo en la práctica existe desde siempre, pero queremos el tipo adecuado de liderazgo en la práctica. Amalia, Laura, tenemos tiempo para otra pregunta. No sé cuánto tiempo queréis dar. Decídmelo vosotras. Si os parece, tenemos en el chat, empiezan a aparecer preguntas. Nosotros sí que teníamos otra pregunta, eh, luego vamos a la del chat. Sí que, bueno, pues habéis hablado de esa figura en el liderazgo en la práctica, que cada vez vamos escuchando más ¿no? y que empezamos a, a ver ¿no? en, en la parte de apoyo activo. Sí queríamos preguntaros, ¿no? Eh, estamos viendo qué tiene que tener un líder en la práctica para ejercer es, esas funciones y cómo un líder en la práctica genera esas competencias, ¿no? ¿Qué creéis que es clave para que, que aquellas personas que gestionan o ¿no? que acompañan equipos, qué formación o qué capacitación creemos que pueden ser esenciales o claves para poder desarrollar es, ese camino? Muy muy buena pregunta. El liderazgo en la práctica está empezando a estar aceptado masivamente en Reino Unido como algo bueno ahora. Se oyen cosas buenas. Ahora hay organizaciones que intentan desarrollar un liderazgo en la práctica. Son dos cosas en realidad. Igual que con el resto de las capacidades o habilidades humanas, es una combinación de quién es esa persona, de su educación y su contexto. Muchos de los líderes en la práctica buenos con los que he hablado se basan en las bases de su educación familiar, de cómo vivían con sus familias. Eso parece importarles ponen en práctica cosas, los valores que sienten que surgieron de ahí, se reflejan en sus familias. Esa es una de las cosas que yo considero una necesidad. Y la otra es que necesitan crecer en su práctica. Necesitan que las organizaciones los apoyen para poder ser líderes en la práctica. Una de las cosas que parece costarles más es dar el feedback correctivo. A menudo se les da bien dar feedback positivo, a estos líderes en la práctica, pero les cuesta señalar las cosas que no se han hecho demasiado bien y que hay que cambiar. Para mí nunca ha sido difícil, pero he descubierto en nuestras investigaciones que les pasa a muchos de los gestores de primera línea. La gente cuidadora suele ser gente buena, pero se ven a menudo como personas horribles. Los gestores necesitan apoyo para desarrollar las habilidades para dar ese feedback correctivo. Lo otro con lo que necesitan apoyo es dar feedback todos los días, cuando solo están llegando y observando cosas. A veces, a la gente, esto es como una prevención primaria. Tienes un servicio con la idea adecuada, el personal quiere hacer las cosas correctas. Es una prevención primaria en realidad. Les permite a los usuarios llevar un estilo de vida con apoyo activo. Algunas personas, particularmente gente quizá como los autistas, adultos, solo necesitan cosas más específicas. Los trabajadores tienen que desarrollar habilidades de interacción. Es algo bastante complicado, así que quizás necesiten aprender a responder verbalmente. Probablemente tengan que aprender a responder con lenguaje corporal, de cierto modo, en cierta situación. Por eso hace falta esa idea de... Sara y yo nos centramos y lo llamamos EDI. Explicar, mostrar y hacer bajo supervisión con feedback. Y entonces tiene que probar a hacerlo el personal. Esto es para comportamientos más minuciosos y detallados que tiene que aprender el personal. Esto es una prevención terciaria o secundaria. Los líderes en la práctica también necesitan apoyo para desarrollar ese tipo de actividades específicas y planes. Sé que contéis con psicólogos y gente de todo tipo, pero quizás ayude a desarrollar eso. Esas son las dos áreas principales, importantes, para el personal y la capacidad de dar feedback y planes detallados que a veces hay que desarrollar y que permitan trabajar con ellos. Um, so practice leaders also need support to develop those sort of specific activities and plans, and I'm sure you've got psychologists and those sorts of people that um, might help to develop that. Mm. So those are the two sorts of areas. It's all the day stuff and giving you know. Experience feedback skills and the detailed plans that sometimes serves managed to work on. I think um, for me this, this word, you know, the English words are difficult sometimes, yeah? so this idea of coaching. Creo que para mí la palabra, a veces las palabras inglesas son complicadas, pero la idea del coaching, el entrenamiento, más que enseñar todo el tiempo, tratamos de hacer que las personas traten de pensar por sí mismas, de reflexionar, en lugar de ser nosotros quienes les demos el conocimiento. Eso es lo que hacemos, hay que dar una parte, claro, pero hay que sentarse con ellos, ayudarlos a reflexionar, ayudarlos a pensar. Y lo otro, desde mi punto de vista, es la práctica. La práctica hace al maestro. La primera vez que lo haces, que intentas un liderazgo práctico, piensas, uff, lo estaré haciendo bien. La segunda vez que lo hagas, lo harás algo mejor, si reflexionas. La tercera vez, lo harás bien, sí. Y luego tienes a gente como en plena inclusión con quien puedes hablarlo. Serás cada vez mejor. Más preguntas. Antonio, ¿quieres hacerles las preguntas del chat? Sí. La primera pregunta es, eh, es, pregun es ¿se encuentran en situaciones con, donde el uso de restricciones está justificado por protección? Right. Sí, aunque soy un defensor acérrimo de nada de restricciones, creo que hay que admitir que en algunas ocasiones el personal va a hacer cosas por cuestiones de protección. Hoy escuchar esto bastante bien a unos padres, porque estaba escuchando a un grupo de gente, sobre todo trabajadores, decir... Nada de restricciones, ni contención, ni medicación, ni nada. Y ella lo explicó muy bien. ¿Quiero que el personal agarre a mi hijo y lo sujete para evitar que se salga a la carretera y lo atropelle un autobús? Claro que sí. ¿Quiero que el personal agarre a mi hijo y lo sujete contra el suelo cada vez que intenta golpearse la cabeza? No, por supuesto que no. En algunas situaciones está justificado que el personal actúe en caso de emergencia para proteger a la gente. Creo que eso hay que aceptarlo. En otros momentos deberían intentar otra cosa. justified in, in acting in an emergency to protect people. And I think we have to accept that. Uh, there are other times when they should be seeking to do something different. Yeah. Sí, yo creo que la pregunta que hizo Amalia sobre la cocina es importante, sobre cerrar la cocina. A veces hay que evitar que algunas personas se hagan daño, ¿sí? Y pensamos, bueno, pues cuando estén tranquilos y estén bien, pueden usar la cocina. Pero en algunos servicios, cuando alguien se pone mal, cuando se estresa mucho... El personal sabe que eso podría ser bastante peligroso y puede cerrar entonces la cocina. Hay muchos pasos para llegar a un punto. Lo que yo diría es que el problema de esas normas generales de las que hablaba Roy se aplican a todo el mundo. No están individualizadas. Hay que valorar los riesgos y gestionarlos centrándonos en las personas. Por ejemplo, puede que yo viva con una persona que podría hacerse daño en la cocina, pero eso no significa que sea mi caso. Esto es muy complicado en servicios institucionales muy grandes, pero lo que hay que decir es, tenemos que apoyar a Edwin. Edwin tiene derecho a entrar en la cocina. Tenemos que apoyar el derecho de Edwin para que pueda ir a la cocina, puede tomarse el té o lo que sea que quiera cada persona, pero también tenemos que proteger a, llamémoslo Roy, en algunos momentos. Es equilibrar ambas cosas que ese es el verdadero trabajo, es lo que requiere habilidad. You know, has his tea, whatever, when, when he wants it. But we also have to try and protect, let's call him Roy, who, you know, uh, uh, at times, and it's it's balancing those things, which is the real work, the real skill uh, about that. Last preguntas, Antonio. Y yo creo también ¿no? que, que a veces en ese control y seguridad nos refugiamos ¿no? y no avanzamos por el miedo a lo que pueda suceder y eso no nos puede frenar. ¿no? Si estamos hablando de dar el control a las personas, de conseguir empoderar a las personas para controlar sus vidas, pues es, estas herramientas, estas estrategias pueden ser a corto plazo, pero a largo plazo tenemos que planificar ¿no? el cómo... Dar las habilidades o las competencias a las personas para que puedan relacionarse con su mundo, como tú decías Edwin, de otra manera. Y, y ahí a veces es la justificación que estamos teniendo, ¿no? Por control, por seguridad, por miedo a lo que pueda pasar, porque sea atragante, porque se caiga, porque... Entonces creo que esa es una de las, sí. partas, de las patas esenciales no en esta reflexión de... Está claro que hay que tener esos planes de riesgos, pero tenemos que seguir avanzando. ¿no? Si no a nuestros hijos no les dejaríamos ahí a la calle, si no a nuestros hijos no avanzarían y esto en discapacidad a veces nos frena o nos pasa. ¿no? Quiero decir una cosa más. Tengo una cierta obsesión ahora con los directores. Si los directores de las organizaciones inmediatamente optan por disciplinar o cortar en lugar de preguntar ¿de dónde viene ese comportamiento? ¿Tiene un propósito? Y optar por un enfoque más a medio plazo hacia el personal. Si ese enfoque de disciplinar o de despedir viene desde arriba, será muy difícil que quien gestiona el servicio haga otra cosa. Así que me temo que yo empezaría por lo más alto de las organizaciones y me iría abriendo paso hacia abajo. Seguro que vosotras lo hacéis muy bien, Laura y Amalia. Lo conseguiréis. Muy bien. Y yo creo que el riesgo debe quedarse en manos de los directores. Pero lo que pasa en la práctica es que el riesgo es visto como una responsabilidad del personal de base, de la persona con menor experiencia y responsabilidad de la jerarquía, y que los directores los culpan. Les dicen, es culpa tuya, no deberías haber hecho X, Y, y Z. Por eso lo que dice Roy es tan importante. En un modelo de liderazgo en la práctica, revisamos los riesgos juntos, valoramos los riesgos, pensamos en la mejor manera de gestionar ese riesgo y después apoyamos a los empleados para que lo lleven a cabo. Creo que es muy importante. ¿Hay tiempo para otra pregunta? Y sí, Antonio, creo no que hay otra pregunta. Sí. Otra pregunta para chat es la siguiente. ¿Nos podrían dar alguna pauta para diferenciar entre restricción y restablecer norma de funcionamiento de los centros. Hago, Hace falta que os la repita o no? Uh, yes, please. Yeah. Sí, sí. Es, nos por, es, la pregunta del chat es la siguiente. ¿Nos podrían dar alguna pauta para diferenciar entre restricción y establecer norma de funcionamiento de los centros? Creo que quiere decir qué diferencia hay okay. entre restringir o el, el funcionamiento normal del centro que es, que es pues normas de funcionamiento restrictivas también, ¿no? En mm, buena medida. Okay. Yes. Um, if, if, I've under, if I've understood you rightly, it's uh, how do you differentiate a restriction which staffer and managers are trying to improve and, si os he entendido bien, la pregunta es, ¿cómo se diferencia una restricción que el personal o los gestores intentan mejorar y reducir de las normas que se aplican y que no se quieren tocar porque son parte de la cultura, parte del hábito y de cómo responden? Yo creo que al final se reduce a que la gente tenga un planteamiento desde el punto de vista del liderazgo en la práctica. Hacer preguntas, observar y hacer preguntas. ¿Por qué haces eso? ¿En qué estabas pensando cuando lo que fuera, cuando le dijiste a esa persona que se fuera de la cocina? En lo que a criterios se refiere, creo que no se me ocurre ningún criterio A, B, C, D que permita diferenciar esas dos cosas, porque es algo que requiere una discusión, una observación y en cierto modo, tal como lo vemos Sara y yo, es el trabajo del liderazgo en la práctica. Es parte de ese trabajo diferenciar entre las dos cosas. Creo que no se me ocurre en una serie de criterios que puedas listar y que te permita diferenciar esas dos cosas. Vamos a aprovechar para lanzaros una última pregunta. Eh, que, que pone eh, bueno, que pone Antonio eh, una persona que nos está escuchando y dice me gustaría conocer si en el proceso inicial de cambio de cultura organizacional que nos lleve a prácticas menos restrictivas, consideran importante incluir a la familia de alguna manera para asegurar su éxito y darle mayor impulso wow really interesting interesante. there's the the research i've done on families is that they have a a ver me parece muy interesante la investigación que he hecho yo sobre familia es tienen un punto de vista diferente un punto de vista diferente al de los empleados y los líderes en la práctica son muchos, parecen bueno, no, no parecen. Es difícil como padres dejar de tratar a los hijos como a niños, porque a los niños se los protege y se los protege del peligro. Los buenos equipos del personal usan un enfoque diferente, tienen la idea de manejar los riesgos. No creo que haya una forma de excluir a las familias, pero creo que la conversación con los padres hay que tenerla. Los padres deben ser parte de las reuniones de planificación de cuidados y todo ese tipo de cosas los trabajadores deben darle feedback a los padres. Lo que intentamos es esto, lo que sea. Por ejemplo, imaginad que tenemos a alguien que se ha autolesionado de gravedad, dándose de cabezazos contra la pared y que ha sido contenido de manera rutinaria durante años, en algunos casos. Y entonces el equipo decide intentar reducir esa contención. No sé cómo responderían los padres a eso, cuando empiecen a ver a su hijo con más chichones en la cabeza, con más heridas, porque es improbable que el equipo consiga manejar eso sin contención de manera inmediata, porque estás usando unos tipos de comportamientos totalmente diferentes. Me parece complicado. Es una conversación que hay que tener. Es una conversación que habrá que reforzar continuamente, no me cabe duda. No se puede excluir a los padres en ese tipo de cosas, pero va a ser complicado. Eso sin duda. Perdón, no tengo una respuesta más clara. Es una conversación que, need to be reinforced, ser sure. estoy seguro. Los padres no pueden ser excluidos de estas cosas, pero es difícil. Eso es por supuesto. Sorry, I haven't got a more definite answer. Creo que hay ya un... Por, por exprimiros. Hay una última pregunta, ¿no, Antonio? Sí, la última pregunta es que nos gustaría conocer, la, la última pregunta de chat es la siguiente. ¿Cómo gustaría conocer de qué forma se implementan medidas y protocolos sanitarios vinculados con la pandemia, confinamiento y, y cuarentenas? y la promoción del, del mínimo de restricciones posibles. Voy a tener que remitiros a Edwin para esta porque es una cosa de las que no he investigado y no he estado al tanto. Llevo un tiempo sin trabajar en ningún servicio, así que le paso el micrófono. Me vais a tener que recordar la pregunta, perdonad, no tenía encendida la interpretación. ¿Cuál era la pregunta? resumida? Hola, repito, sin ningún problema. Nos gustaría conocer de qué forma de se implementan medidas y protocolos sanitarios vinculados con la pandemia, confinamiento, cuarentenas... Y la promoción del mínimo de restricciones posibles. Yes, UK. Sí, vale, es un tema bastante controvertido. Básicamente, dependió de qué clase de centro era en Reino Unido. En algunos servicios la gente vive en su propia casa, pagan un alquiler, son legalmente los inquilinos. Otros servicios son un edificio institucional en que no tienen muchos derechos, pero están ahí. En las residencias hay muchísimas restricciones. En las grandes instituciones ha habido muchísimas restricciones. Los padres no podían ir de visita, gente sin problemas educativos que estaban ahí, ...y que estaban muriendo... ...sus familias no pudieron acompañarlos en su muerte... ...es muy controvertido y muy problemático. Sin embargo, en los alojamientos normales... ...en las casas pequeñas en comunidad... ...básicamente hemos tenido que seguir... ...las mismas restricciones que el común de la población... ...eso ha supuesto que el personal... ...llevara mascarillas y ropa protectora... ...que la gente pudiera salir a dar una vuelta pero no pudiera asistir a actividades en centros de día y cosas similares. Lo que nosotros, lo que mucha gente discutía, lo que veíamos, era lo típico. Fue que para la gente dentro de instituciones, el COVID ha supuesto muchísimas más restricciones. Y la forma en que eso se ha interpretado es que, ha sido muy... es que no se ha tenido en cuenta la importancia de las relaciones con las familias, lo que ha causado mucho malestar. En lugares más modernos y de menor escala, las restricciones se han parecido mucho más a las que hemos tenido todos los demás. Diría que para mí eso ha sido muy importante. Curiosamente, aún estamos revisándolo para poder entenderlo, hemos visto una reducción en problemas de conducta, hemos visto una reducción en comportamientos desafiantes en mucha gente y no nos lo esperábamos. Esperábamos que aumentaran los problemas de conducta, pero no fue el caso en todas partes y estamos intentando comprender por qué se dio ese caso. Creemos que fue porque la actitud de los profesionales fue muy buena. La gente no estaba en instituciones grandes, algunos de ellos, en que hubiera muchísima gente con la que no se llevaran bien. Y los trabajadores hicieron cosas muy creativas, actividades en casa, actividades en la comunidad a nivel muy local. La gente tuvo tiempo y muchos de los trabajadores fueron geniales y se quedaron durante mucho tiempo. Así que desarrollaron un vínculo, desarrollaron una relación. Creo que tenemos que aprender de eso. Pero ahora estamos muy contentos porque estamos a punto en todos los países del Reino Unido de que nos levanten las restricciones a toda la población. Ya es el caso de Inglaterra. En Gales, que es donde yo vivo, aún llevamos mascarillas y otras cosas, pero estamos llegando a ese final, esperamos, a no ser que venga otra ola. Y creo que queremos aprender las lecciones del confinamiento. ¿Sí? ¿Por qué la gente tuvo menos comportamientos desafiantes? ¿Tuvieron una mejor calidad de vida? ¿Cómo podemos mantener eso? ¿Cómo podemos individualizarlo? Espero que eso sea una respuesta más o menos teníamos unos protocolos muy claros designados por el gobierno y que eran comunes a todos los países del Reino Unido. Y creo que queremos aprender to lecciones de lessons from, from the, the lockdown we call it. Yeah. Why did people experience less challenging in Was their quality of life better? How can we keep some of that going? How can we really individualize it? Espero que eso responda a la pregunta, pero teníamos protocolos muy claros que fueron mandados por el gobierno, y los variados por los gobiernos del Reino Unido. Bueno, tenemos que ir cerrando ahora, a despedir a mi compañero Antonio. Muchísimas gracias, Edwin y True. Roy, por la conexión, por, la, por el debate que habéis generado, muy enriquecedor. Quería compartir con vosotros y con la gente que nos está escuchando que hace unos días aquí en España la Fiscalía General del Estado, que forma parte del Ministerio Fiscal, que sería como un poco el brazo que se encarga de velar por el cumplimiento de derechos, ha publicado una instrucción acerca del uso de medidas restrictivas que aplica a centros de atención a personas mayores y a personas con discapacidad. La estamos leyendo... Nos parece que en principio tiene un enfoque muy valorable y habla pues, de exigir en este tipo de centros planes para la eliminación mm. de la, del uso de restricciones. Queríamos mm, contarle a todo el mundo que está hoy aquí, porque sabemos que es un tema que les interesa, que en breve eh, propondremos una conversación con gente de la Fiscalía General para compartir un poco qué les ha llevado a, pues, a esta lectura y cómo podemos seguir aportando desde el movimiento asociativo. Os informaremos de este seminario en adelante. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias. Una cosita rápida. Muchas gracias. Estamos muy impresionados por el trabajo que hacéis. Seguid trabajando. Es un placer para nosotros y con el acuerdo para trabajar juntos entre Build y Plena Inclusión, apoyaremos esta serie de seminarios. Tenemos muchas ganas. Os mando un correo. Quizás podamos reunirnos online el viernes para decidir qué hacer exactamente. Muchas gracias. ¿eh? Muchas gracias. And, and... Well done. Well done, Spain. Y buen trabajo. Muy bien, España. Adiós. Seguid trabajando así de bien. Hasta pronto. Muchas gracias a todos por vuestras intervenciones que han sido fantásticas en ese, en ese segundo seminario de grandes necesidades de apoyo. A toda la gente que se ha conectado desde todos los puntos de España y de, y, de par, y, de, y de fuera de España. Solo recordaros que ese seminario forma parte de un ciclo de seminarios sobre la persona con grandes necesidades de apoyo. En los siguientes seminarios que, que forman en este ciclo en este ciclo hablaremos de las personas con autismo y la salud mental. El próximo martes, día 1 de febrero, a las 12 de la mañana, hablaremos sobre un nuevo concepto de discapacidad intelectual con Miguel Ángel Verdugo, que es un experto del INICO de Salamanca, y que tenéis toda la mm. información en la web de Plena Inclusión. Muchas gracias a todos y que tengáis la mejor semana del mundo.